El equipo de Aviala la televisión en Oruro, se enorgullece en presentar a Manuel Aguilar Vargas, quien se graduó como el primer médico con discapacidad de todo el país. Sabía que si iba a medicina, iba a ser mi residencia, tanto en México o en España. Pero, eh, lamentablemente, quedé en silla de ruedas perdí mi independencia necesito la ayuda esa de mi hermano para hacer un millón de cosas uh -huh. ya sea entrar al baño eh, bañarme también depende de la ayuda de mi mamá de mi papá en cuando eh, eso decidí yeah. No podía salir, pero si hubiera salido al extranjero al realizar mis especialidades, uh -huh. ese era mi primer objetivo, salir afuera, salir al extranjero. Manuel nos comenta cómo fue la decisión de estudiar la carrera de medicina. Su principal objetivo era salir a países del exterior para desarrollar sus especialidades, pero lamentablemente con el pasar de los años, Manolo perdió su independencia, ya que requiere la ayuda de sus padres y hermanos para desarrollar diferentes actividades, pero este no es ningún obstáculo para que él pueda actualizarse continuamente en los avances de la medicina. Me... Sigo enterando de las actualizaciones, de los avances, ¿no? los medicamentos que hay, cuál es el adecuado trato del paciente. Bien, ¿no? Manuel asegura que tiene dos grandes inspiraciones, uno de ellos es el reconocido científico Stephen Hawking y el otro es el gran competidor de lucha libre, el Rey Misterio. Él asegura que tiene mucho camino que recorrer para llegar a ser como estas dos grandes personas que él considera su inspiración principal. Me falta mucho para ser como mis dos inspiraciones. La primera inspección ha sido Steven Hodgkin, Un paz descanso. La segunda inspección es, es el mayor egoísmo que he tenido, Rey Misterio. La lucha libre profesional. Cada vez que, tiene, que tengo que luchar o tengo que tengo que verse, En la carrera de medicina. Porque primero, eh, ya sabía que tenía esta enfermedad presente, lo tengo bien detallado, no voy a decir su nombre, solo voy a decir que es una condición yeah. con la que nací, yeah. con la que estoy viviendo actualmente y con la que voy a morir. Antes cuando estaba en colegio, sí, porque no sé, no sé qué había ni mente. Debe ser normal como los demás. No. Y tanto quería ser normal como yo, quería hasta aparentar ser como yo. Y la verdad estuvo muy mal. Nunca debí ni nunca debí haber querido ser normal, me gusta actualmente como soy, me gusta ser diferente de los demás, me gusta tener sueños, seguir soñando pese a los grandes obstáculos que se presentaban continuamente a lo largo de la carrera de Manuel, su señora madre asegura que en ningún momento se rindieron más al contrario, estuvieron fortalecidos para apoyar la carrera de su hijo, personas que te miran y no te decían señora te ayudaré, le ayudaré a Manuel no ya a poco a poco había el doctor Arias, Carlos Arias, el que cuando le tocaba decía, ayúdenle ya dos y bueno hemos ido superando todas las adversidades que se han cruzado en nuestro camino hasta que ha llegado el 2016 que le tenían le hicieron un reconocimiento en la opal de la opal el 16 de mayo del 2016 ya terminando, concluyendo sus años de estudio para que entre en julio al su internado Supuestamente Yo era a sus pies de mi hijo Porque tenía que hacer todos los trámites Llega un momento en que me dicen Señor, no se llama A mi esposo y a mí El director de carrera, el doctor melendros Nos dijo que Hay seis vacancias Queremos hablar con usted Será un día viernes Nos citó para un día lunes nosotros estamos felices porque seis vacancias para mí. Yo siempre he estado con él. Yo sé que mi hijo no habría sido excelente el 100%, pero sabía que él podía porque se sentaba adelante a dar sus exámenes. Hablamos con mi esposo y dijimos: No podemos en el mes de julio. Yo trabajo en magisterio. De la noche a la mañana no puedo hacer mi cambio. Ni mi esposo en la policía. Entonces dijimos: Doctor. No, le vamos a explicar a Manuel, le vamos a decir que no vamos a poder, él nos va a entender que al año nomás va a ser su internado. Listo, ya bueno, nos quedamos. Sin duda Manuel se convierte en la inspiración para varios bolivianos, quien a pesar de su discapacidad se ha convertido en el primer médico con discapacidad de todo el país. Todos los bolivianos debemos tomar conciencia y vencer aquellos obstáculos que bien nos pone la vida y por supuesto dar todo para cumplir nuestros sueños.